Hola a todos y bienvenidos a A ver si quedamos. Antes de empezar con el vídeo de hoy, comentaremos algo rápidamente. Las personas más avispadas ya os habréis dado cuenta de que no soy Laura. Laura no está. Primero, quiero tranquilizaros: Laura está perfectamente. Se encuentra, como siempre, en un sótano donde la tengo cautiva haciendo más vídeos del método Curly. Y segundo, supongo que me toca presentarme: soy Batman. Nada, no, mentira, soy Mirella. Aunque tampoco podéis descartar que no sea Batman. Nunca se nos ha visto en la misma habitación juntos. Todo es posible. El vídeo de hoy es nuestro pequeño granito de arena para este marzo, el mes de la mujer. El año pasado hicimos un vídeo sobre cómics de superheroínas que estaban realizados por mujeres. Os lo dejamos aquí en la parte de arriba para que lo veáis si en su momento os lo perdisteis. Este año saltamos de medio y nos pasamos al cine. Hemos pensado en recomendaros cinco películas dirigidas por mujeres que nos han resultado interesantes por un motivo o por otro. La primera es Una chica vuelve a casa sola de noche. Película escrita y dirigida por Ana Lily Amirpour. Mis disculpas si lo pronuncio mal. Es una película ambientada en Irán, en la que nos presentan a una inusual vampiresa que va en monopatín y actúa en cierta manera de justiciera, pero también busca a sus víctimas. Creo que en este caso es mejor que no os contemos mucho sobre la película, porque es mejor verla sin ideas preconcebidas. Pero sí os podemos decir que estéticamente es una maravilla, y a pesar de que la había ya en 2015, Dios mío, hace casi 10 años ya vamos a morir todos. Todavía sigo pensando en ella. Podéis verla en filming. Seguimos con El profesor Maston y Wonder Women. Dirigida por Angela Robinson. Este es un biopic sobre el autor y creador de la que probablemente sea la superheroína más famosa de la historia. La amazona es un personaje muy conocido, pero no es tan conocida la historia sobre su origen y lo que inspiró a su creador. No os cuento más para que os quedéis con la ganas de verla, pero os la recomendamos igualmente. Además, una de las protagonistas es Rebecca Hall, directora de nuestra siguiente recomendación. Claro Oscuro, o Passing, se estrenó el año pasado y está ambientada en los años 20. Nuestra protagonista, Irene, una mujer negra, se encuentra con una amiga de la infancia, Claire, que actualmente se hace pasar por blanca y está casada con un hombre extremadamente racista. Ambas actrices hacen un trabajo de actuación extraordinario, que muchas veces solo con un par de miradas ya te transmiten todo lo que necesitas saber. Te mantienen enganchada en todo momento podéis verla en Netflix. La siguiente recomendación es Lady Bird, una coming of age dirigida por Greta Gerwig, que también es la directora del remake de Mujercitas y protagonizada por la titana Saoirse Ronan, que ojalá lo haya dicho bien porque pobre mujer. I mean es la historia de un adolescente que empieza a encontrar su propio camino en la vida, pero también es la historia sobre la relación con su madre y las complicaciones de querer abandonar el nido. Tiene un cast excelente, actuaciones de 10 y ansiedad adolescente para parar un carro. Podéis verla en Netflix. Y por último, llegamos a Booksmart, una comedia para acabar sin dramas está lista. Molly y Amy son dos mejores amigas que han dedicado todos sus años de instituto a estudiar sin parar, pensando que entrarían en las mejores universidades. Cuando se dan cuenta de que el resto de sus compañeros también han alcanzado la misma meta sin sacrificar tanto, se proponen recuperar el tiempo perdido en una sola noche de juerga. Este género de película no es nuevo, pero sí considero que el hecho de que esté protagonizado por mujeres y su humor no sea casposo ni rancio, hace que destaque sobre el resto. Si queréis pasar un rato divertidísimo, Quedaos con esta sin pensarlo. Podéis verla en Netflix o en Filmin. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os hayan resultado interesantes las recomendaciones. Dejadnos un comentario con las que hayáis visto o tengáis ganas de ver. Y si queréis podéis dejarnos vuestras propias recomendaciones que nos encantará leerlas. No olvidéis darle al like si os ha gustado, suscribiros para ver más vídeos como este y activar la dichosa campanita para no perderos ningún vídeo que subamos. Nos vemos en el próximo vídeo y a ver si quedamos.